Venimos trabajando muy fuerte con el programa de Caminos para la Ruralidad, con mucha inversión, con mucho acompañamiento de los, de los productores en el compromiso de, de integrarse, de asociarse y de comprometerse en su posterior mantenimiento. Creemos que es fundamental, no solamente para las cuencas lecheras, sino también para muchas otras producciones que hoy requieren eh, y tienen localizaciones en, en actividades agro, en lugares agropecuarios con falta de caminos y de acceso garantizado para mover producción de insumos eh, y, de, y de producto terminado, sean eh, explotaciones avícolas, sean explotaciones porcinas, que junto al esquema eh, lácteo, el tradicional, el más extenso, requieren eh, de acceso, siempre mirando esa parte de la producción, pero hay una central que la, las personas que viven ahí, la calidad de vida de quienes viven ahí. Y, y eso es una exigencia importante, poder garantizar eh, a quien vive en el campo condiciones para eh, tener garantías de frente a cualquier situación de salud o emergencia, poder salir. Eh, la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar sin ver interrumpidos por periodos eh, largos la asistencia a, a, a las escuelas. La posibilidad real de que la producción tenga viabilidad sobre condiciones de certeza. El clima y la lluvia no lo vamos a manejar, pero la infraestructura de acceso sí podemos hacer cosas para, para poder garantizar eh, una mejor calidad de vida. ...y una mejor logística. Hoy tenemos 12 departamentos de la, de la provincia donde ya hay experiencias de este tipo... ...en las que están los convenios firmados, en las que se están firmando... ...1.100 millones en, la, en esta etapa de, de, El de, de es inversión. ¿no El convenio es con productores y las comunas. Eh, lo que pedimos es que exista eh, una norma legal donde se comprometen todos los, eh, los frentistas... Eh, y a su vez una cuenta eh, individualizada uh -huh. para ese uso exclusivamente. Eh, y eso es parte de la mecánica que genera confianza, que genera de parte de los productores el seguimiento de la de la cuenta y las decisiones de las inversiones que se van a, a dar sobre el corredor, eh, sobre el camino que los, que los une y sobre el cual se comprometen. Ese es el esquema sobre el cual se está generando. En algunos lugares, lugares los productores generan una conformación de un consorcio caminero, en otros un grupo de productores, en otros es un esquema asociativo, en otros los reúne eh, la... Eh, ordenanza o la disposición de contribución por mejora, identificando los frentes de los, eh, de los productores. Lo que queremos en esto es que cada uno defida eh, su compromiso y su forma de organización, poder tener un seguimiento eh, de los recursos y un compromiso en el mantenimiento posterior de la obra.